Hace poco tiempo se ha incluido la vacunación de tosferina en embarazadas y os preguntaréis por qué. Porque a los bebés se les vacunaba a las pocas semanas de nacer. Pues bien, se ha visto que si se vacuna a la mamá, el bebé está protegido ya desde el nacimiento. Pero no solo es importante esta vacunación, sino otras estacionales como es el caso de la gripe. Para hablarnos de todo esto tenemos a Marta Martín, enfermera, que estudió en nuestra universidad. Así que ya sabes, si estás embarazada, Cuida de tus defensas y las de tu bebé. Vacúnate, vacúnalos. Hoy vamos a hablar de la vacunación en embarazadas, cómo es la vacunación en embarazadas, diferentes términos durante el embarazo y eh, la vacunación ante diferentes enfermedades. El embarazo es una nueva etapa de la vida especial, con muchos cambios en el organismo debido al crecimiento del bebé. Eh, aparte de cambios como es el crecimiento de la tripa, el aumento de los pechos, se dan otros cambios como son náuseas y vómitos. En medicina se le denomina hiperemesis gravídicas si y son in intensos y persistentes. Se dan en el primer trimestre del embarazo. Otro cambio es el cansancio, aumenta el cansancio, aumenta la frecuencia cardíaca y respiraciones más profundas, inflamación de las encías, retención de líquidos, es lo que se le denomina comúnmente tobillos hinchados, micción frecuente, ganas de hacer pis más a menudo, dolor de espalda, cambios de humor, miedo, ansiedad, todo ello por el crecimiento del futuro bebé. Durante el embarazo se mm, acude a visitar a varios profesionales de la salud para controlarlo todo. Entre ellos se contempla el tema de la vacunación para la mamá y para el futuro bebé. La vacunación en una embarazada es una forma especial de vacunación. Están indicadas vacunas como la de la gripe, la, de la del tétanos, difteria y tosferina. Las vacunas contraindicadas son aquellas que son vivas, atenuadas, como la de la varicela, por ejemplo. Y existen otras vacunas recomendadas en situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando vas a hacer un viaje hacia zonas endémicas de otra enfermedad. Hablemos de la tosferina. La tosferina es una enfermedad infecciosa bacteriana, esa es la bacteria que produce esta enfermedad, es muy contagiosa. Síntomas son dificultad respiratoria, vómitos, pérdida de peso, alteración del sueño. Una complicación es la neumonía que puede llegar a provocar la muerte. En el calendario vacunal eh, se, inicia vacunar, se empieza a vacunar al niño a los dos meses, siendo, estando hasta entonces eh, desprotegido. Por lo tanto, se ha incorporado un periodo prenatal de vacunación a, a, la, a las embarazadas para su protección. Según el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, la vacunación en embarazadas contra la tosferina es eficiente y efectiva para evitar la enfermedad en niños menores de 3 años. Eh, han dado, se han dado nuevos casos eh, de España de la tosferina, por lo que la Junta de Castilla y León inició el 10 de diciembre la vacunación de las mujeres embarazadas frente a la tosferina para la protección del bebé en sus primeros días a través del paso de anticuerpos eh, a través de la placenta. Así que si tenéis cualquier duda no, no dudéis en consultar a vuestro ginecólogo y matrona que os atenderán y os resolverán cualquier duda que tengáis. La gripe es una enfermedad vírica que se transmite fácilmente y afecta a cualquier edad. Uno, es un problema de salud pública, por eso se insiste en la vacunación antigripal. La OMS recomienda la vacunación anual a mujeres embarazadas, niños de 6 meses a 5 años, ancianos mayores de 65, personas con enfermedades crónicas como el asma y trabajadores y profesionales de la salud. Como veis, las embarazadas es un grupo de riesgo eh, y recordar que no simplemente se protege a la embarazada, sino también al futuro bebé. Hablemos del Zika. El Zika es una enfermedad emergente ahora en España, enfermedad vírica que se transmite por la picadura de un mosquito. Síntomas como la fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares, articulares, cefaleas... Os dejo un artículo que dice que el número de infectados del Zika en España llega a los 88, incluyendo a 11 embarazadas, por lo que es un tema de importancia y de actualidad. Eh, complicaciones autoinmunes y neurológicas como la microcefalia. La microcefalia es un eh, descenso del cráneo, eh, es una anomalía que hace que afecta al tamaño del cerebro. El tratamiento único del Zika es la prevención de la picadura, poniéndose repelente antimosquitos o durmiendo eh, con mosquiteras en los países endémicos, ya que no existe una vacuna para la, para la enfermedad. Os recuerdo que hemos hablado de la tosferina, de la gripe y del Zika. Ante cualquier duda, no dudéis en consultar con vuestro servicio médico. Y nos vemos en el siguiente vídeo.